a lo mejor en, en momentos donde estamos en, en la Cámara de Diputados, ¿no? En, en época de sesiones, pues no tendríamos que andar haciendo promoción para alguno de, de los que quieren ser coordinadores. En este caso, pues ahorita estamos en un receso. Eh, solamente los diputados que se encuentran en la comisión permanente son los que no podrían andar en, en toda la república haciendo haciendo alguna, algún tipo de promoción y respecto a esas quejas del INE se han venido presentando en casi todos los eventos que, que hace eh, eh, iba a decir su cargo pero que hace Marcelo Ebrard y pues lógicamente nosotros tenemos que responder y es y, y hay que decirlo, lo hace en este caso que hay un Ciudadano pero es la misma personas que están alrededor de otra de otros precandidatos o de otras personas que quieren contender para el puesto de coordinador que son los que dicen cómo estuvo, a ¿no? mí me preguntaba el, el INE si yo había pagado la botarga, ¿no? Dices, ¿cómo supieron que había botarga? O tenían un extracto del, del discurso que se dio ese día, ¿no? Me preguntaban de por qué, por qué lo dije, cómo lo dije. Entonces, dices, pues lógicamente son las mismas personas también de, de, de otros equipos que son los que van dando, pues, retroalimentando toda la